Hola, buenos días, eh, gracias por estar otro día más aquí con nosotros. Hoy vamos a intentar explicaros lo que son los, los procesos MAC o MAC, que vienen del acrónimo inglés, en este caso, Move, Add and Chain, es decir, movimientos añadidos o cambios, que se aplican realmente a un entorno de infraestructura crítica, de, de centros de datos, y es una forma de planificar procesos de eh, objetos de TI que entran, salen o se mueven de salas o de centros de datos. Digamos que esa es un poco la, la definición a, a grosso modo. Vamos a ejemplarizarlo con un proceso típico de, de entrada en, en un centro de datos. Nosotros, por ejemplo, tenemos que introducir un servidor de dos UEs en un, en un rack, eh, lo tenemos que introducir en una U específica, Lleva una conectividad eléctrica específica según las fuentes, el número de fuentes o, o el nivel de redundancia que tenga ese rack y unos servicios de red eh, diferentes. un pues, proceso MAC es el que te define eh, el primer proceso que es enracar el servidor, la parte física, el movimiento de enracar el servidor. Luego puedes tener otras dos tareas para la conectividad eléctrica, de si hablamos de doble fuente de alimentación, ramal A, ramal B, o si tenemos... Cuatro o seis fuentes de alimentación, dependiendo ya del tipo de chasis del equipo de TI, pues pueden conllevar más tareas o eh, definir diferentes sitios donde van conectados, digamos, estas conectividades eléctricas. Y por último, la tercera fase de este proceso típico MAC es la conectividad de red de, de estos servidores, que pueden tener varios interfaces de cobre, de fibra, estas redes se pueden definir como management, se pueden definir como redes de producción, si hablamos de fibra que se anda para la parte de estoras, es decir, es toda esta conectividad física, de cableado físico, tanto dentro del rack como fuera del rack, si tenemos que hacer algún espacio en una zona de cross-connect, es lo que define todo este proceso. Eh, Pero ¿qué pasa si movemos, por ejemplo? En vez de introducir, es decir, tengo que mover de, de un sitio, un servidor, a otro sitio. Realmente estás combinando dos procesos como los de antes, uno de extraer y otro de introducir. ¿O qué pasa si en vez de ser un servidor son siete? ¿Cómo planificamos eso? ¿O si en vez de ser siete servidores son dos RAG con siete servidores cada uno? ¿O si lo que queremos migrar es un data center entero? Todo esto requiere de automatizar esos procesos. En un momento determinado, ese proceso de automatización. Si tú lo conduces a través de, de un software, puedes generar esa tipología de tareas, incluso ya combinar funcionalidades más avanzadas, como es, por ejemplo, funcionalidades dentro del proceso previas, que se llama búsqueda o deploy o commission share, dependiendo ya del entorno en que nos encontremos, en el cual tú alojas equipamiento en función de criterios de capacidad, o meter procesos de aprobación departamentales de partes de ese proceso, o incluso ya eh, llegar a integrar con sistemas de gestión tareas corporativo, como puede ser una herramienta de BMC, una herramienta de ticketing o, o cualquier otra. Bueno, espero que con estos cuatro ejemplitos, cuatro conceptos, haya quedado claro lo que es el concepto de proceso Mac. Muchas gracias y nos vemos pronto.